Bienvenida, bienvenido otra semana más a Growth el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Daniel Tallón, CMO de Taxdown y además es uno de los CMOs de los marketers de nuestro país con un recorrido más potente. Estuvo como director de marketing en Justit en España, también en Justit internacional, director de marketing en Spotahome, ha colaborado con otras startups como Lola Market. Bueno, y cuando ves su LinkedIn flipas, dices, "¿Dónde no ha estado eh, Daniel Tallón? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Corti. Es un orgullo estar participando de un podcast que sigo, además, todas las semanas. O sea que encantado. Nada, vamos a pasar un buen rato hablando de, de marketing y muchas cosas. De, de hecho, un poco el, el foco, te decía, no, el, vamos a hablar del rol del CMO, que pocas personas lo van a ser capaces de explicar mejor que tú. Pero al principio, eh, ahora estás en TaxDown, llevas un añito y medio largo, creo... Eh, y estáis haciendo un mogollón de ruido, estáis creciendo muchísimo. Cuéntanos un poquito qué es TaxDown y qué buscáis, qué conseguís. Sí, eh, bueno, llevo son dos campañas sobre todo. ¿no? Yo ya lo, lo mido por campañas, ¿no? son tan intensas. Eh, TaxDown es una aplicación o página web que lo que hacemos es eh, bueno, cambiar radicalmente el proceso de presentar la declaración de la renta. Entonces, lo cambiamos en muchos aspectos, a muchos niveles. Primero en usabilidad. En sencillez de comunicación ¿no? eh, al final vemos que es un proceso muy engorroso ¿no? la gente tiene muchas dudas eh, cuando te metes en renta web y hay eh, miles de casillas que tienes que rellenar, ¿no? muy, muy poco eficiente a nivel de, de usabilidad entonces eso es uno de los, de los pain points que, que atajamos después también hay algo hay temas muy curiosos sobre eh, los impuestos y, y la declaración de la renta, ¿no? es, un, es un espacio un poco oscuro, la gente le tiene miedo eh, pero, por ejemplo, hay un montón de dinero que cada año eh, no, se, no se reparte bien entre, entre los contribuyentes porque, porque no se rellena bien la declaración de la renta. Entonces, esto viene dado, pues eso, pues, porque es un proceso que es verdad, gente, mucha gente lo tiene muy mecanizado, no entra pum, pum, pum y lo hace rápido, pero la mayoría de los mortales tenemos que buscar ayuda, que alguien nos lo haga, que nos eche una mano, ¿no? Entonces, en ese proceso tan engorroso tan se, se pierde mucha información y hay muchísimas deducciones que no están incluidas por defecto en el, en el borrador, hay como 250. Entonces, ahí, eh, hemos calculado que, que hay eh, más o menos 9.000 millones de euros que, que cada año eh, se deja de, de pagar a los contribuyentes porque hacen este proceso mal. ¿no? Entonces, ese es otro de los, de los dolores que solventamos, eh, la facilidad, el hecho de poder eh, aplicar estas deducciones y después todo lo que es el, el soporte y la ayuda eh, fiscal. ¿no? Al final tenemos eh, un equipo de expertos, de 70 expertos, que dan soporte en tiempo real a través del chat, que dan soporte, si se necesita, a través de llamada en alguno de los planes, eh, y después damos durante todo el año soporte ¿no? por el precio de una declaración, que eso también es algo eh, que se valora mucho. ¿no? La gente se, se siente muy, muy, ¿cómo decirlo?, eh, eh, se siente muy muy débil ¿no? de, de cara a este proceso, o sea, se, ve, se ven desprotegidos, era ¿no? la palabra que no me salía, eh, de cara a este proceso y nosotros como que les arropamos y les tratamos de, de dar soporte. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que aportamos en el mercado, hemos visto que es una solución que, que la gente, pues, la verdad es que lo, lo ha recogido de una forma súper positiva y que aporta valor. Entonces, y este es al final el, el punto del, del iceberg, ¿no? De, de Tax Down, que es, el, es su propuesta de valor más potente. Y, y, y con eso vamos, ¿no? Y, y, y bueno, y aparte, y aparte de esto también, o sea, al final lo que hacemos es eh, tratamos de que la gente le quite, el, le quite el miedo a todo lo que es eh, impuestos, fiscalidad, ¿sabes? Que es un mundo muy, muy muy complejo, ¿no? Y lo simplificamos y lo presentamos, damos también educación financiera, esa fiscal en, nuestros, en nuestras redes sociales, aportamos mucho valor también de contenido eh, gratuito, incluso acceso gratuito, tenemos el, el el Q&A más grande de preguntas y respuestas fiscales de España, eh, publicado por si alguien quiere consultarlo. Nuestra aplicación está abierta para que puedas hacer simulaciones gratis. No, o sea, ya no es solamente el servicio de asesor que te damos y de cobertura, sino que también acercamos todo el mundo fiscal a la gente de una forma eh, agradable. Y e incluso nos reímos un poco de él a veces, ¿sabes? Está guay porque es lo que dices tú siempre. Cuando es declaración de la renta siempre suena a marrón, a chungo y a, a que va a pasar algo. Oye, has dicho que tenéis 70 expertos que ayudan. ¿Cuántos sois en total en la compañía? ¿Cómo de grande estás dando a día de hoy? Bueno, de, depende de, de si es el momento eh, valle o momento pico. Ahora estamos en el momento pico y eh, somos unas 100 personas más o menos. Tenemos unas 30 personas eh, que están, ¿sabes? de forma continua y después durante los picos eh, eh, utilizamos a, a un refuerzo de expertos fiscales. Eh, diremos que somos unos 50 durante Valle y 100 en, en pico. Este año, porque claro, el año pasado éramos, en pico éramos 30, ¿no? Entonces eh, la cosa va muy rápido, pero, pero sí, eh, ya empezamos a ser un tamaño considerable. Sí, tiene, tiene narices la cosa. ¿Quién hubiera dicho eso? Eh? Estas cosas hace unos años nos dicen, ¿verdad? ¿Va a haber una aplicación para hacer la declaración de la renta con, con el crecimiento que estáis teniendo vosotros? Y dicen, no, puede ser. Pues sí. Y comiéndose el, el mercado. Eh, Quería hablar contigo sobre todo. Tú, tú qué, jo, que eres un, un crack del marketing. Sobre el rol del CMO, porque yo creo que al final, eh, primero, ya nos cuesta incluso definir qué es, qué es marketing, ¿no? que cada uno tiene una idea preconcebida en la cabeza. Y cuando eh, alguien ficha un CMO, pues muchas veces... No, a lo mejor no entiende cuáles cuál son los límites, qué es lo que esperar. ¿Para ti qué responsabilidades y tareas clave son importantes para este rol? Bueno, o sea, de hecho hace, hace no mucho vi una estadística y me sorprendió que... Que el CMO era el ejecutivo, el equipo del, del, del equipo ejecutivo era la persona que más rotación tenía en todas las empresas ¿no? a nivel mundial, se eh, había sacado alguna estadística y pues quizás tiene también que ver ¿no? con, con unas, unos roles que pues están muy poco definidos. ¿no? Yo creo que depende, depende de, de la empresa, obviamente. Es verdad que al final eh, el CMO suele ser la persona responsable de todo lo que es la estrategia de comunicación. Eh, ...la relación con el cliente, la estrategia eh, de branding, eh, marketing digital, marketing offline... ...también toda la parte de analítica y de, de conocimiento del consumidor, ¿no? Pero para mí también hay un punto que muchas veces eh, se infravalora... ...y más ahora en la, en la época en la que estamos, ¿no? Con, con esta, esta, lo, lo frenético que es internet para los negocios, ¿no? Y cómo todo se mueve en tiempo real que es la capacidad de, de aportar soluciones y respuestas a los clientes en tiempo real, ¿vale? Al final, eh, ahora mismo hay un montón de puntos de contacto eh, con los clientes, ya no es solamente un formulario que está en una página web, ¿sabes? Sino que tienes las redes sociales, tienes obviamente todo el, todo el feedback que te, que te llega desde, desde tu producto, tienes toda la parte... Eh, toda la parte de, bueno, todos los Transpilot y todas las herramientas Google Reviews para, para recogida de, de, de opiniones eh, públicas, ¿no? Todo eso y, y, y opiniones privadas. Entonces, yo creo que hay una parte de respuesta, primera reputación, de mantener la reputación de la empresa, eh, incentivar las, las opiniones positivas y de respuesta de los, de los problemas en tiempo real, que a mí me encanta a nivel de, de marketing, ¿no? De cómo demonios, o sea, un tío que tiene un problema, eh, te escriba algo en Twitter donde las marcas no responden en una semana, a lo mejor que eso me parece que es que, o sea, justo si consigues destacar, sabes. Eh, entonces, para mí, todo lo que es la respuesta al cliente en tiempo real y solución de problemas en tiempo real me parece una parte de, de, del marketing que se, infra, eh, se infravalora mucho y una oportunidad para empresas buenas con un buen brand, con una buena marca, ¿sabes?, de, de marcar la diferencia. Entonces, yo creo que esto también habría que incluirlo, ¿sabes?, ya no solo la reacción del cliente de CRM y cosas de estas, sino cómo demonios estamos encima de todo lo que pasa, ¿sabes?, cómo estamos al quite de cuando se nos menciona y cómo resolvemos los, los problemas de las personas. ¿Mm? Qué, qué buen punto, porque aparte en, en, en muchos lados, en muchas empresas está como el departamento de atención al cliente que, que muchas veces ni depende de marketing, no es, es otro lado, ¿no? Entonces, in, in, ¿cómo narices vas a mantener una comunicación con el cliente si, si en función de la necesidad del cliente va a ir a un lado o va a ir a otro, ¿no? Te, es lo que has dicho tú, te escribo en Twitter y dice no, pero es que yo yo estoy aquí de community manager, a mí no me no me cuentas tus movidas con el producto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se relaciona entonces el, el marketing? Con el producto, porque claro, eh, entiendo que tú, por ejemplo, parte de la comunicación nos vendrá dentro de, de, la, de la propia web, dentro del propio produ producto. ¿Cómo, ¿Cómo es tu relación con el CPO, por ejemplo, con la gente de producto o en otras empresas que hayas estado con departamentos tipo atención al cliente? Eh, pues, es Una buena pregunta. Al final, eh, para, es mucho más, mucho más sencillo eh, hacer marketing cuando... Cuando tienes primero, o sea, depende mucho del negocio, ¿no? Pero en, en los casos que yo he vivido eh, personales, cuando tienes un buen equipo de ventas, por ejemplo, ¿sabes? Que trae muchos restaurantes en investir. Cuando tienes un, un equipo de producto que piensa ya no solamente en lo que es la UX, sino en, en cómo, cuáles son las palancas de crecimiento que se pueden utilizar a través del producto, ¿no? Entonces, ahí hay esa, ese, ese punto de intermedia, volviendo a la pregunta que me decías con producto. Eh, bueno, uno de los, en, en Taxdown, eh, uno de los cofundadores está a cargo del producto, ¿no? Entonces, tiene también una visión de producto muy enfocada al cliente y al negocio. Entonces, eso también ayuda muchísimo. Al, al equipo de marketing a estar en la misma página, ¿no? Entonces, obviamente somos súper ágiles, como te puedes imaginar, ¿no? Estamos continuamente dándonos feedback y contándonos las cosas malas y también las buenas mutuamente, eh, buscando soluciones, eh, pero, pero ayuda mucho el hecho de que, de que Estamos muy cerca del cliente ambos y estamos muy cerca en negocio ambos, ¿no? Entonces, eso al final ayuda a la hora de tomar decisiones, ¿no? ¿Vale? ¿qué va a ser mejor, no? Pues, bueno, es que es lo que necesitamos a nivel de negocio, que es lo que necesita el cliente, ¿no? Vamos a buscar un, un punto intermedio. Y, y después, obviamente, hay algunas funciones dentro de marketing y personas que están, pues, que son parte del producto, ¿no? Que es que, o sea, no son parte, pero que es que deberían, de respirar, respiran igual, ¿no? La parte, toda la parte de CRM, de grow, de, de experimentos, de, de eventos, de medir, ¿no? Al final aquí estamos, eh, trabajamos muy de la mano, ¿no? Y, y también toda la parte también de comunicar eh, todas las cosas chulas que va sacando producto. Porque a mí me hace gracia porque eh, el producto saca un montón de features cada, de, de nuevas cualidades en el, eh, cada semana, ¿no? Y, y muchas veces dices, joder, esto hay que darle difusión, ¿no? De una forma eficiente en marketing, ¿no? Hay que, tenemos que saber, o sea, esto es genial para el cliente, pero, pero es que no lo sabe, ¿no? Entonces, esa coordinación, ¿no? de, de poder nosotros nutrir de qué es lo que necesita el cliente a producto, a aportarle, ¿no? Y, y ellos, ¿cómo no? Cuando aportan, consiguen las soluciones, ¿cómo nosotros podemos darle visibilidad a todo eso? Ahí hay una, una relación que normalmente, eh, si se hace bien, eh, yo creo que tiene muchos beneficios eh, para... Para los clientes, ¿no? y al final das mucha visibilidad a los problemas que estás solucionando. Tiene todo sentido. Hay una simbiosis perfecta entre marketing y producto. También te hacía esta pregunta porque, eh, a, al final, yo me acuerdo, el, cuando los que hemos estudiado algo de marketing, o sea, yo, yo no hice uh -huh. marketing, pero es el que leí luego mucho después para paparme de que uh -huh. narices hacia mi vida, dices, es que el producto nace en marketing, ¿no? Las, las cuatro P's del marketing estaba producto. Es verdad que, según ha ido evolucionando todo esto y se ha ido especializando, eh, uh -huh. eh, en muchos lados el marketing se atiende solo a esa parte de adquisición cuando tú, al final, todo lo que estás hablando es una relación con el cliente, es decir, Evidentemente es adquisición, mm. pero es todo el proceso de relación con el cliente a, hasta mm. que es co consumidor. Eh, eh. ¿A ti te gusta meterte en toda esa parte de retención? ¿La, tra la mm. trabajáis desde marketing? ¿La trabajáis desde producto? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? Sí. Bueno, y aparte también te digo, o sea, eh, producto, hay ciertas hay ciertas áreas del producto que nos la que el owner es marketing, que creo que es fundamental, ¿no? Que, por ejemplo, todo lo que son landings, eh, homepage, tal, o sea, el, el owner principal de esto en TaxDown es, es marketing, lo cual facilita mucho también las cosas. O sea, aquí hay un híbrido, ¿sabes? O sea, al final, eh, igual Igual que a mí me gusta también que el que, que producto también tenga la capacidad de mandar emails, o sea, ciertas autonomías, ¿no? No todo. Eh, o sea, al final yo eh, soy enemigo com completamente de en plan ser súper estrictos en, en, en, bueno, pues esto es página web, pues esto es producto, ¿sabes? O esto es email, pues esto es marketing, ¿no? Porque al final creas cuellos de botella, ¿no? Yo creo que esa capacidad de, de tener pequeños. Eh, ¿Cómo se dice? Intrusos, ¿no? Dentro de departamentos, gente muy de producto dentro de marketing, gente muy de marketing dentro de producto y dar también la capacidad a los departamentos por separado, ¿sabes? De hacer, probar cosas, de tal, ¿sabes? Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Eh, y sí, la parte de retención que me preguntabas es, es ahora mismo, eh, bueno, está compartida, ¿no? En marketing y producto, que al final eh, somos los, los, los más responsables de esto eh, y tecnología nos apoya, obviamente, pero eh, nosotros hacemos, o sea, claro... Eh, TaxDown es, es un... En cada empresa que he estado, la parte de retención es muy diferente, ¿vale? Primero porque la, pro, la propuesta de valor, el producto funciona diferente, la recurrencia, ¿no? Eh, en TaxDown... Eh, es verdad que contamos, esto es claro, ahora mismo los clientes nos ven una vez al año, lo cual esto espero que cambie en el futuro, ¿no? Pero, pero es la realidad. Entonces se olvida mucho en nosotros. Entonces, bueno, es casi reactivar al cliente cada año. ¿no? Y, y, y, después, eh, y después, claro, también contamos con mucha información de los clientes. Entonces podemos también hacer segmentaciones, eh, aportar valor de unas formas muy... Eh, de muy microsegmentadas, ¿no? Que, que en otros sitios yo no he podido, ¿no? Entonces, esto es pues tiene lo malo de que te ven poco, pero lo bueno de que conoces muy bien la, al cliente. Entonces, es jugar con, con estos, ¿no? Y, y la capacidad de segmentar. Y yo eh, hemos hecho un trabajo muy, muy bueno aquí en Tanzán en, en crear, bueno, segmentaciones en base a, a intenciones de compra, en base a, a lo complicado o sencillo de tu declaración, en cómo inviertes, en... Vale, que, como o se hacían muchos, muchos aspectos demográficos y de comportamiento, y, y bueno, se nota, ¿no? Se nota porque hablas de una forma mucho más relevante a la gente, ¿sabes? ¿no sí, cuando, cuando, cuando sabes si te toca pagar devolver y cuánto dinerito al año siguiente, le puedes hacer una propuesta bastante interesante, ¿no? Claro. <risa> al final. Eh, y nosotros también queremos hacer para, eh, cosas de optimización fiscal, efectivamente. Ahora estamos tocándolo por encima, pero claro, en plan planes eh, ad hoc para cada persona, ¿sabes? Que pueda decir, oye, es que si esto, esto, tomo estas decisiones durante el año voy a poder ahorrarme dinero o voy a poder, ¿sabes? A nivel fiscal eh, tener beneficios, ¿sabes? Claro, Claro, pues aprovechar ahí bastante. Has dicho una cosa, eh, claro, porque eh, no que qué producto le lleva uno de los founders. Tú en el caso de dado no eres, no eres eh, founder. ¿Cómo te sientes tú como CMO? Porque creo que en ningún caso de las empresas que has estado has sido fundador, has tenido un, un rol sí level de CMO, pero... ¿Tú, ¿Tú notas diferencia cuando, cuando, cuando tratas con un CPO que es founder, no es founder o tú te sientes distinto eh, no siendo founder? ¿Te deja la misma capacidad de acción? Eh, ¿Hay algo cuando el CMO no es founder que, que te limite o no te limite? Bueno, a ver, yo siempre vengo, es verdad que Justice fue diferente ¿no? porque éramos el equipo que lanzamos Justice en España ninguno Éramos, éramos eh, fundadores, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un punto muy similar. Eh, y después, eh, claro, estuve en Spotahome y en, en Taxdown, que son situaciones similares en el sentido de que son tres cofundadores. ¿no? Bueno, en Spotahome era, eran cuatro, son cuatro, eh, pero son muchos cofundadores. Obviamente, yo vengo a hacer mi trabajo. O sea, me refiero, eh, eh, yo, o sea, soy una persona que yo, a mí los roles no van conmigo, pero igual que si estoy en una mesa ejecutiva con tres founders y yo no me voy a privar de nada, ¿sabes? Igual que cuando yo estoy con mi equipo y somos a lo mejor siete o cinco o tres o quince o, o los que seamos en, en esa mesa, yo no voy a estar por encima de nadie, ¿no? Entonces, eh, eso es una mentalidad de. Aquí estamos todos con un objetivo, ¿no? pero esto es, y cada uno somos, y tenemos que, y hay que incentivar que las personas hablen y que, y que sean, no tengan miedo a hacer las cosas, ¿no? Que se enfrenten los conflictos y se busquen soluciones. Entonces, con esa mentalidad, eh, yo me he movido bien. La verdad, eh, siempre he, he puesto un poco que, cuál era mi visión, ¿sabes? Y, y bueno, hay veces que ganas eh, las discusiones, otras veces las pierdes, ¿no? pero nunca me he amilanado por, por el hecho de, de no estar en el equipo fundador. ¿no? Y al final, como soy una persona que también vive las cosas con pasión, eh, hasta me siento parte ¿no? Me siento siempre parte del de, de equipo fundador, porque eso es como soy, eso también viene mucho con las personas, ¿sabes? Pero es que, es que eso te ayuda a hacer las cosas bien. Yo creo que lo que has dicho tú, ¿no? El, oye, yo, yo vengo a por todas, eh, aporto lo que tal y, y, y qué más da. Eh, un buen claro. equipo fundador también va, va, va a que preferir eso, que vengas a poner las cosas un poco patas arriba, que para estar como estaban, claro. ya estaban sí. ellos. Eh, cuando a ti te preguntan, seguro te lo pregunta mucha gente, Daniel, oye, ¿cómo tiene que ser un CMO ideal? ¿no? Cuando, cuando alguien busca un CMO, ¿en, en qué me tengo que fijar? Pues es, es una buena pregunta. También depende mucho ¿no? del momento de la empresa, del, del tipo, y esto es una visión muy personal también de, de la, del tema. Eh, entonces, yo hay, una, hay algo que a mí me parece importante. El primero es eh, que sea capaz de romper la barrera del miedo, ¿no? en el sentido de que, en marketing todo lo que haces tiene unas implicaciones. Pueden ser positivas, negativas, pero siempre hay una respuesta, ¿vale? Y es una de las cosas que a mí me gusta de este trabajo, ¿no? Entonces, si tú vives con miedo a hacer las cosas por el que dirán, eh, no creo que llegues muy lejos a nivel de marketing, ¿sabes? Eh, entonces, yo creo que eh, en marketing tienes que asumir, vale, tienes miedo, pero vas a hacerlo igualmente. ¿no? Entonces, esto es algo que... que y vas a ver qué tal y vas a ir aprendiendo, ¿no? Entonces, yo creo que ser valiente es lo primero, ¿vale? Después, lo segundo, en mi experiencia, es eh, impregnar de agilidad en el, equi impre impregnar agilidad en el equipo. ¿vale? Eh, en vez de ser una persona que bloquea, ¿sabes? Que sea una persona que desbloquea. Entonces, esto, esto para mí es fundamental. Eso tiene mucho que ver con dar confianza a la gente, dar autonomías y hacer que se prueben muchas cosas, o sea, que estemos en continua actividad frenética, ¿sabes? Eh, pero da igual lo grande que sea la empresa, ¿eh? Yo creo que esto es fundamental. Para, para cualquier equipo, ¿no? Eh, impregnar agilidad, ser ágiles a la hora de probar, de, de ver si funciona, si no funciona y tal. ¿vale? Cultura de experimentar Después también, eh, yo creo que es importante ser creativo a la hora de buscar oportunidades de crecimiento. Voy a explicarme. Eh, por ejemplo, en Justit eh, había, o sea, aprovechar sinergias. ¿sale? Donde ambos ganan y se puede crecer el doble rápido de lo que haría si vas solo. Por ejemplo, eh, restaurantes y la marca. ¿no? Y cómo esa sinergia puede hacer que tanto eh, Just Eat como el restaurante multiplique el crecimiento. ¿no? Si hay ciertas, ciertas capacidades, hay eh, sinergias en, en Spotahome en algunos canales que pues, han bueno, sorprendentemente funcionado muy bien, sinergias con, con escuelas de negocios, sinergias con universidades, eh, Facebook Groups, o sea, encontrar dónde puede estar, obviamente siempre hay una hipótesis, no antes de, de, todo, de todas estas pruebas y tal, no la hipótesis de, no, es que la gente como busca alojamiento en el caso de Spotify, pues va, mucha gente se va, extranjera va a los grupos de Facebook, pues ahí hay una hipótesis que va vida dices, ostras, esto funciona, tal. ¿No? Y, y también la capacidad de cómo cada vez que vas creciendo en ciudades también vas eh, dando mucha más oferta y vas creciendo exponencialmente a nivel de demanda, ¿no? Porque, claro, una persona que se va de Madrid al extranjero, si solamente le ofreces tres, tres ciudades, eh, vas a tener muchas menos opciones de convertir que si ofreces 20, ¿no? Entonces, eh, hay cierta entender, ¿no? Dónde están las sinergias para, para impulsar el crecimiento. En tal por ejemplo, hay una parte de recomendación, de poner una parte de confianza muy fuerte, ¿no? Y entonces usar recomendadores, gente que recomiende tu producto, es una sinergia muy interesante también, ¿no? Entonces, hay capacidad para encontrar o buscar y encontrar ese tipo de, de sinergias eh, multiplicadoras, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, obviamente, el trabajo de observación de cliente, de escucha, ¿sabes? El trabajo de entendimiento del cliente. Yo creo empatía con el cliente. Soy una persona que uf, me meto en mi mundo y es verdad que uf, complicado sacarme, ¿no? Pero esto también me ha hecho trabajar el hecho de, no, tienes que hacer una inmersión en el cliente, entenderle bien cómo se comporta, por qué. Muchas veces no las preguntas no valen, es más un, un tema observar, ¿sabes? De ver cómo el comportamiento, de intentar sacar conclusiones, ¿no? Para que no te las tenga que decir, que ahí siempre hay un, una, hay un condicionamiento, un vayas ahí muy muy muy claro. Eh, pero yo creo que eso también es muy importante para, para un buen CMO. Eh, ¿Qué más? Y después, bueno, hay un, hay un tema que para mí es, es importante y es eh, cuidado con el ego, porque eh, hay muchas, o sea, hay que ser, tener la, la humildad a nivel de marketing de entender lo que ha funcionado y lo que no. Siempre si los datos se pueden sacar, eh, pueden dar muchas versiones diferentes de las realidades. no Entonces, yo creo que hay que hacer un trabajo eh, honesto de análisis y de decir, entonces tener esa humildad de decir, bueno, está ocurrando un huevo para sacar todo esto pero hay cosas seguro que no han funcionado bien, ¿no? Y, que, y hay que ser honestos y hay que, y hay que pues, coger los aprendizajes ¿no? para la próxima. Entonces, además esto es un proceso continuo, ¿no? Siempre vas aprendiendo, ¿no? Entonces, eh, celebrar los pequeños éxitos es algo que yo creo, no solo para, para un líder de marketing, sino para cualquier persona que trabaja, creo que es súper sano. Pero también tener la humildad de entender, ¿sabes? Eh, y aprender de lo que has hecho, ¿no? Y después yo lo último que te diría es también, y probablemente lo más complicado, como yo, no, yo nunca he conocido a alguien que se valga solo para sacar un negocio, eh, pues yo creo que probablemente lo más complicado es contratar. ¿no? Y, y entender al final el eh, marketing es, es un equipo que tienen muchas peculiaridades, es súper diverso, ¿no? No es como un equipo de ventas donde más o menos todos tienen un perfil parecido. De hecho, la homogeneidad en, en marketing normalmente es muy perjudicial a nivel de, de resultados, ¿no? Tienes que buscar extremos opuestos, una persona súper creativa, una persona súper analítica, ¿no? Y, y buscar ahí eh, que todo el equipo se entienda bien, ¿no? Y fichar es probablemente lo más, lo más difícil y lo más importante a la hora de escalar, ¿sí? Oye, esto de fichar que es complicado y, y cada vez más además porque por eso, porque empieza hasta el mercado movi muy, muy movidito. Tú, o sea, imagino que variaría mucho en función del proyecto, pero ¿cuáles son tus principales contrataciones? Es decir, tú cuando haces un proyecto, ¿qué cosas necesitas tener cubiertas o perfiles que sean críticos? Los tres, cuatro críticos que tú quieres tener siempre en un equipo. Claro, o sea, efectivamente depende mucho ¿no? de, de lo que está trayendo más el negocio, ¿no? qué tipo de, de perfil, producto que tienes y, y tu negocio. Pero sí que es verdad que, a ver, también conoces lo mismo, ¿no? Me refiero, eh, ya sabemos de qué pie cojeamos cada, cada uno, ¿no? Entonces, yo hay ciertas cosas que siempre necesito un backup importante, ¿no? Y, por ejemplo, a nivel de comunicación siempre he, he contratado eh, Gente eh, muy buena a nivel de reacciones públicas, comunicación eh, corporativa, etcétera, porque es verdad que es una parte que no es mi no es mi fuerte, ¿no? Entonces, eh, intento compensarlo. Eh, después también a nivel eh, muy analítico, creo que es importante tener ¿sabes? gente gente con mucha capacidad analítica y, y capacidad de, de, de pues eso, meterse en los datos, a dar conclusiones y tal. Eh, después a ver, para diferenciarte tienes que tener gente súper creativa, o sea, tienes que tener artistas también dentro, ¿no? Y, y creo que eso es, es algo súper es algo, es algo importante. Por ejemplo, en Tagsdown, o sea, te metes en las redes sociales y, y ves, ¿no? La creatividad, vamos, hay creatividad por todos lados. Entonces, ahí, ahí es, es algo fundamental a cubrir. Eh, y después gente muy buena en performance, porque es verdad que, o sea, yo no llego, realmente yo no llego a ninguna disciplina, llego al nivel eh, que llega eh, el equipo, ¿no? Entonces, eh, pf, yo me cubro en todos los lados. Es verdad que al principio, por ejemplo, en en y Down, que tenía la suerte de estar casi solo prácticamente en el departamento, ¿no? Las primeras contrataciones, eh, bueno, pues pues han sido, por ejemplo, en, en Touchdown, contraté a, a Dani, que se lleva toda la parte, bueno, a Dani, a Paula y Borja, aparte de de ventas, parte de, de CRM y growth y parte de, y parte de contenido. ¿no? O sea, por, por los básicos también porque era, eran los drivers de, de crecimiento ¿no? de para la empresa. Luego ya contratamos, nos profesionalizamos en otras áreas y tal. ¿no? También con, apoyo a, con el apoyo de algunas agencias también bueno vas, vas cubriendo. no Depende mucho de la situación, pero es verdad que yo creo que tienes que tener gente buena en todos lados. O sea, si quieres que la cosa vaya bien. Eso es. Oye, y, y, y agencias, tiras mucho a agencias, cómo haces el mix, eh, qué cosas sueles delegar en una agencia, a lo mejor no cosas concretas, pero sí, oye, ¿cómo mm. planteas qué cosas tiene sentido en cada caso delegar en una agencia? Bueno, eh, a mí me gusta llevarlo de forma interna, ¿eh? Eh, en general. Eh, no soy muy partidario de agencias. Eh, porque, bueno, al final el aprendizaje que te da el hecho de probarlo tú y, y ir perfeccionándolo y ir destacando y ir probando y tal, y el, el conocimiento del negocio, o sea, como tenerlo dentro, no hay nada. ¿vale? Dicho esto, eh, dicho esto, es verdad que nosotros trabajamos con, con agencia de comunicación de relaciones públicas que eh, son las máquinas. Este año hemos contratado a, a una agencia creativa para la campaña, para la campaña con Pedrerol. Eh, creo que hay pluses muy interesantes que te dan, pues, eso, agencia de, de comunicación a nivel de cobertura, porque, claro, tienen un todo el track record, todos los contactos de los periodistas, entonces al final te consiguen muchísima cobertura ¿no? y merece la pena a nivel económico. Y después eh, la parte creativa también es interesante cuando hay campañas así grandes, sí que me gusta buscar fuera porque también... Eh, Tener un punto de vista menos sesgado, ¿sabes? Que viene de fuera del negocio te aporta una creatividad también diferente, ¿no? Entonces, este año hemos, hemos hecho esto con, con PS21, hemos hecho eh, que han aportado una frescura diferente a la campaña, eh, pero también tienes que ser consciente del presupuesto que tienes. ¿sabes? Y hay veces que no puedes, que no puedes eh, dedicar ese presupuesto a, a, a la creatividad, ¿no? Y tienes que hacerlo más eh, low cost, in-house y tal. ¿no? Entonces, primero ser consciente eh, de lo que tienes y después, si quieres dar ciertos saltos, ¿vale? Porque yo al final veo, o sea... Yo veo una empresa como TaxDown o como era Justit en su momento, que cada año, eh, o sea, las exigencias, el, el, el nivel de crecimiento es tremendo, entonces tienes que dar saltos muy bestias a nivel de marketing, ¿sabes? Entonces, eh, estos agentes externos, en momentos puntuales, pueden funcionar muy bien para aportar ese salto, ¿sabes? Eh, pero eh, sin abusar, o sea, yo a mí me gusta tener todas las campañas eh, de digital aquí in-house, estar probando el equipo de el contenido, el equipo, el equipo creativo, ¿sabes? o sea, es mucho mejor tenerlo dentro, ¿no? Pero a veces sí que es verdad que, que depende de la situación, viene bien, desde punto de vista externo. Ah, buen punto, buen punto. ¿Ha salido en algún palabra ya performance, marca, eh, sí. ¿Marca o performance para ti? ¿Cuál es el equilibrio perfecto? ¿A qué le empiezas a dedicar más cariño? ¿O ¿Cuál es tu visión de marca versus performance? Yo vengo, de, o sea, yo vengo de performance. Yo como el que nací del performance, de cuando no sé, mi dios hacía huelas, pues me metía ahí tal, y tal, y sé temas de SEO. Eh, pero he ido cada vez más tendiendo hacia, hacia marca. ¿no? Eh, es verdad que yo creo que son, o sea, al final son la misma cosa, creo que no pueden vivir el uno sin el otro yo creo no me gusta llamarlo tanto performance y, y marca. Yo creo que es más una, una cuestión estratégica de corto o largo plazo ¿no? en, en marketing. Eh, creo que, que si, o sea, de nada sirve que hagas una campaña de marca tremenda, que te gastes un montón de, de dinero si no eres capaz de rentabilizarla y de, y de capitalizar toda esa notoriedad, ¿no? Eso por un lado. Pero, claro, si vas solamente a performance, eh, Vamos, al final vas a llegar, no vas a llegar muy lejos probablemente, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tienes que, hay que balancear ambos, ¿no? Teniendo en cuenta que construir marca es caro. ¿sabes? Esto es algo que si nos metemos ahí, tienes que ser consciente. O sea, eh, por lo menos si lo haces bien, es, es más caro y no, no tiene ese retorno al momento, ¿no? Entonces, eh, hay que, yo creo que hacer un mix entre ambos, hay que... Eh, entender en el momento que estás para no, eh, no, para no gastar demasiado en construcción de marca, ¿sabes? Eh, que yo creo que esto también puede ser un, un error muy, muy común, eh, pero tampoco va demasiado poco. No, entonces, es, es, hay que calibrar mucho eh, la empresa, el momento en el que estás, el presupuesto total, ¿sabes? Eh, y también ver los resultados que estás recibiendo en Reformas. O a lo que me refiero es, o sea, si yo eh, tuviese si yo aquí en Touchdown hubiese tenido los, los, el coste de adquisición a, de forma eficiente y hubiese podido escalar eso, multiplicarlo por 10, ¿Sabes? Eh, sin tener que construir marca, seguramente lo hubiese hecho. <risa> lo que pasa es que la realidad no es así. ¿no? Entonces, eh, tú tienes que hacer ambas cosas, ¿no? un trabajo de construcción de marca en largo plazo y en paralelo ese, ese trabajo de, de capitalización en performance a corto plazo. Eh, y también... Es verdad, leí, no me acuerdo ahora mismo, ¿cuál era? Era un estudio, un, un estudio en una universidad en temas de marketing que decía que, bueno, el trabajo de construcción de marca te, te aporta... Eh, ...bastantes resultados en corto plazo a nivel de performance, mientras que el trabajo de performance en corto plazo no te aporta construcción de marca en largo plazo. Entonces, siempre que trabajas marca, pues estás recibiendo un poquito más eh, a nivel de, de performance, ¿no? Que de la otra forma opuesta, ¿no? y también hay que tener... Algo, hay que tener conciencia de esto, ¿no? Que es, que es el impacto colateral de las cosas, o sea, eh, tú puede que lanzas una campaña de televisión, ¿sabes? Que te aporta marca, sobre todo, eh, y a lo mejor no te estás midiendo el retorno eh, y a lo mejor no te está, o sea, te está dando menos retorno que la campaña de performance, pero en paralelo estás construyendo una notoriedad, estás construyendo eh, una consideración, ¿sabes? Y hay ciertas cosas que son intangibles, muy difíciles de medir, se puede, pero, pero son más complicadas, eh, que son beneficios colaterales, ¿sabes? Y eso, y ese colateral muchas veces se obvia porque tú lo que buscas es la respuesta directa, cómo medirla y ese colateral eh, puede ser lo que te dé el negocio dentro de tres o cuatro meses, ¿sabes? Entonces, tampoco volverse loco a la hora de medir, pero ser conscientes de que una acción, o sea, no es, el marketing no es acción-reacción, es acción Impacto y reacción, o sea, me refiero, ahí, hay varias cosas ahí de tener en cuenta, Oye, es que esto es un temazo lo, lo que dices, ¿no? Porque yo creo que de hecho los que estábamos en, en internet hace muchos años, hacíamos todos tiramos por performance, porque en el fondo había un océano azul. Es decir, oye, los canales estaban poco explotados y, y el retorno era más o menos fácil porque había poca competencia, pero según ha habido habiendo más competencia, pues volvemos un poco a los orígenes, ¿no? A, a que tener una, una marca te, te permita apalancar un poco más, ¿no? Te permite construir algo, algo más sólido, lo que decías tú, que, que tu performance funcione mejor, porque la gente ya. Ya te reconoce, pero, pero ha habido un cambio, ¿no? ¿Tú no crees que ha habido como en los últimos cinco o seis años sí. un, un cambio donde la, la mayoría de la gente pensábamos en performance sí. y ahora empieza a decir, ostras, pues es que es que hay que construir marca? Sal, si, salvo que quiera algo muy cortoplacista, tengo que construirla. Sí, los niveles de saturación es una realidad, ¿no? A nivel de marketing digital. Antes es verdad que cualquier cosa que hacías era tremendo, ¿no? El resultado. Hay algunas, algunas áreas interesantes donde metes ahí plantas algunas semillitas y es todo impresionante no pero es cuesta más eh, encontrarlas sí sí eh, te quería preguntar también porque tú has vivido una serie de experiencias interesantes que eh, algún marketer puede vivir en algún momento y tus aprendizajes son útiles que es como integrar marcas no porque por ejemplo tú cuando estabas en Justit eh, Justit compró sin delantal luego compró la Navera Roja integrasteis tanto operación como como las marcas desde el punto de vista de marketing, ¿cuál es el reto y cómo, y cómo lo has abordado tú en estas situaciones? Bueno, en estos casos, la verdad es que creo que hicimos muy buen trabajo en este aspecto. Sí, eh, ahí, obviamente, eh, claro, tienes que, que fusionarlas, ¿no? Y, y lo primero es asegurarte que el servicio va a ser igual o mejor que lo que tenían los clientes de la antigua marca. ¿no? O sea, en el caso de, de Just Eat era, era bastante sencillo en el aspecto de que al final lo que más valoraban los clientes eran los restaurantes. Bueno, sencillo, entre comillas, ¿no? Pero, pero había que ir a, a firmar, o sea, antes de integrar las marcas y los clientes, había que asegurarte que todos los restaurantes que estaban en un sitio estuviesen en, en el otro, ¿no? Y la, dispo, la disponibilidad para poder ofrecer ese, ese servicio servicio a la misma calidad o mejor, ¿no? Entonces ese es el primer, el primer trabajo. Después el, el, segundo, el segundo reto y es muy complicado este. Es su súper difícil es el, el cómo migrar toda todo ese tráfico todo todo ese tráfico orgánico ¿no? al final eh, y ese tráfico de marca ¿no? o sea, al final cómo pasar de una marca a otra sin que sin que se, se dañe ¿no? y haya, haya mucha gente que se quede por el camino ¿no? la experiencia eh, ahí es verdad que hay un trabajo muy muy eh, muy de detalle de, de, de, de por el lado del seo y por el lado del aso ¿no? de, de cómo migrar Plataformas eh, para poder capitalizar también las posiciones, eh en Google y, y, y toda la parte de la gente que se ha descargado la aplicación, ¿no? Entonces, hacer ahí una transición entre aplicaciones, ¿no? Eh, en general, se hizo bastante bien. Yo me acuerdo que, que migramos por encima, que creo, estaba por encima del 85% del negocio, lo cual es, es, es un éxito, eh, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. O sea, cuidando los detalles muchísimo. Todas las landings que tengan una, o sea, que todas las landings de SEO y no, e incluso de no SEO que tengan eh, su, su eh, landing hermana en, en la nueva plataforma, eh, que, todos los, o sea, que todos los usuarios pasen de una forma lo más simple posible de una base de datos a otra, sabes, intentar, sabes, ahí, ahí también trabajar mucho en cómo hacer la migración de base de datos. Fue, eh, yo creo, fue, fue un éxito, eh, pero sí que es verdad que ahí, ahí errores técnicos te pueden costar, pues, a lo mejor un 30%, o un 35% de, del negocio, sinceramente. O sea, esto es coordinación muy eh, de la mano del equipo técnico. O sea, estar con, con los techies eh, a tope, ¿sabes? No hacer cambios eh, sin probarlo mil veces, ¿sabes? No hacer migraciones sin probarlo mil veces y asegurar que todos los flujos de clientes están replicados en un sitio o en otro. O sea, es un trabajo, pues, eso, de hormiguitas, ¿sabes? De asegurarse mucho que todo está, está muy bien atado. Eh, pero bueno, es con poco de tiempo, es verdad que se puede, se puede hacer bien, ¿sabes? Y, y en este caso lo hicimos bien. Es un trabajo de, de meses prácticamente, ¿no? El, por lo que has dicho. Mm -hmm. o sea, tan, tan, porque, claro, cuando integras una plataforma que ya tiene un recorrido, además, pues, eh, que tendrás mil landings y, y demás, mm -hmm. parece curioso claro. porque se le presta poca atención, ¿no? Es como parece que compras y al día siguiente estás y, y luego, mm -hmm. después de la compra, viene mucho curro. Admiraciones mal hechas, hosti, pues al final se te va un porcentaje de negocio importante, sí, sí, totalmente. Yo creo que también hay que tener paciencia, ¿sabes? Con el equipo, o sea, me refiero a entender lo que tú has dicho, que no es algo de, de, una, de una semana, ¿sabes? Sino que es algo que, joder, dedica el tiempo y, y hazlo bien, sí, sí. Eso es. Eh, más o menos, incluso antes de eso, de, de integrar, yo, yo me acuerdo, si no recuerdo mal, los tiempos de, antes de que Justy compra sin delantal, que mm. había una cierta lucha en, en Ads mm. y de que ya estaba, quedaba que mucho por hacer, ¿no? Pero pues yo no me acuerdo qué año sería, pero ya ahora hace más de 5, 6, 7 años seguro. Eh, oh, y yo de Dios. hecho que, creo que en España el, el, la presión que metiese en Just a nivel in, eh, de inversión fue uno de los detonantes para que sin delantal vendiera, ¿no? Es decir, oye, Viene aquí gente que me va a estar compitiendo, mm. eh, me va a estar haciendo subir los costes y yo no tengo tanta pasta. Mm. ¿Cómo de importante, es porque esto ha, ha, ha podido hasta incrementar, ¿cómo de importante es tener una gran inversión a día de hoy para poder competir marketing a primer nivel? Sobre todo cuando al final, estamos hablando cuando competimos con, con gente de otros países, que hay muchos verticales, donde ya no vas mm. a competir solo con algún player local más pequeño, sino que, que vas a competir con grandes mercados europeos o internacionales. Sí, o sea... Yo creo que nunca hay una razón por lo que pasan las cosas. ¿no? Siempre hay un cúmulo de, de circunstancias y de razones. ¿no? O sea, yo creo que al final, eh, viéndolo desde fuera, ¿no? y bueno, estuve en su momento dentro, pero tampoco estaba yo metido ahí. ¿no? Entonces, yo creo que eh, siempre hay un cúmulo de razones. Eh, yo creo que eso fue un aprendizaje muy interesante. Creo que el modelo de negocio de Yastito, o al final, bueno, todos los marketplaces de, de, de comida a domicilio, eh, tienen, pues, al final unos márgenes muy pequeños por cada transacción, va mucho a volumen, ¿no? Entonces, es verdad que el músculo financiero que se requiere es, es bastante más alto que en otros en otros modelos, probablemente, ¿no? Eh, para, por lo menos, para publicidad, ¿vale? eh, y, y, bueno, y, yo el mayor aprendizaje que me llevé de, de, de esa experiencia eh, bonita de competir fue que, al final, en las guerras de... de de pagar a Google, el único que gana es Google, ¿no? Entonces, creo que aquí salen perdiendo todos menos, menos Google. Eh, creo que es, es una praxis que, que siempre he tratado de evitar, ¿sabes? De hecho, en todos los sitios donde he estado, siempre intentar llegar a acuerdos con la competencia. Decir, no vamos a canibalizarnos entre nosotros, vamos a abrir negocio, vamos a, a abrir mercado, ¿no? Y tratar de evitar que, que Google se lo lleve, ¿no? Entonces, al final, este es, es y bueno, al final también aprende las cosas a base de palos, ¿no? Y de, de errores. Entonces, bueno, es uno de los que me llevo. Sí, sí, bueno, es un, es un aprendizaje, pero bueno, que también es importante, porque lo queramos nosotros o no, eh, eh, hay competencia. Sí. Es decir, y, y, sí. y, y en algún caso va a tocar. Eh, sí. Quería pasar a Dani ya antes algo que has mencionado antes, y me parece que es brutal lo que estáis haciendo, que es el campañón que habéis montado eh, este año que leñe, que al final es una startup que de repente montáis una campaña con Pedrerol. ¿no? Que, que yo, mira que yo no soy futbolero de Italia, pero hasta yo sé quién es. Oye, cuéntanos un poco sobre esta campaña. Eh, de, ¿De qué va? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo las has articulado? ¿Canales? ¿Cómo, cómo lo has planteado? Bueno, el, el año pasado que fue un año muy de experimentar. O sea, el año pasado dimos ciertos... Tomamos ciertas decisiones a nivel de marketing que nos ayudaron a a multiplicar ¿no? y a entender que era un producto, un producto viable y que era un producto que se demandaba. ¿no? Entonces, fue un año muy de, de, de bueno, confirmar ciertas afirmaciones que más o menos eh, las teníamos dibujadas, pero, pero oye, ¿pero esto realmente escalará o no? ¿La gente va a pagar por hacer su declaración? No? Entonces, yo creo que el año pasado entramos en televisión, eh, fue uno de los drivers de crecimiento más fundamentales para el negocio. Eh, probamos muchas cosas y también nos dimos cuenta eh, que, que toda la pata de prescripción era, era estratégica, ¿no? eh, Tuvimos la suerte de, pues, utilizando influencers o utilizando, probando también con, con prescriptores... Eh, periodistas en la televisión y tal, prescripción de producto. Eh, tuvimos la capacidad de probar pues, ese, cómo funciona ese tipo de marketing, ¿no? de prescripción. Entonces, vimos que para nuestro producto tenía mucho sentido porque hay una barrera de confianza muy importante ¿no? que romper, eh, aparte de otras cosas, ¿no? ya no solamente esto. Pero, pero es verdad que, que eso, o sea, nos dimos cuenta. ¿no? Eh, hicimos campaña en televisión, funcionó, funcionó muy bien. Eh, todo midiéndolo, ¿sabes? A, a, a performance, eh, hicimos eh, prescriptores y, claro, de repente, en mitad de campaña hicimos una prescripción con Petrerol y, y pues, se dispararon las métricas por todos los lados, ¿no? El año pasado. Entonces dijimos, ostras, ¿qué es esto, no? Entonces, yo tengo la teoría de que hay una cierta magia entre, entre este prescriptor, eh, su audiencia y el producto, que, que funciona bien, ¿no? Y, y, pero claro, no hubiésemos llegado si no hubiésemos probado con otros 30, ¿sabes? Que tampoco funcionaron Entonces, esto es el, la cultura esta de experimentar, de probar, ¿no? Y ir viendo. Entonces, yo, ahí, pues, ya se nos quedó, a mí se me quedó grabado, pues, eh, el, el, pues este, el pedrerol como, como prescriptor, ¿no? Y dije, joder, quizás tiene sentido, ¿no? Pues, eh, hacer la campaña grande el año, del año que viene con él. Y, nada, ¿no? pues, al final, pues, cuadraron intereses. Y, y por eso le, le elegimos a él, ¿no? Y por eso vamos con él. Eh, es verdad que hay una barrera de confianza muy importante para un producto fiscal que tienes que romper. Ya no es solo Pedrerol, sino toda la estrategia de marketing está muy orientada a ganar confianza con la gente, ¿no? Y, y ya no es solamente ir de la mano de gente conocida, sino también responder al momento, estar ahí cuando, cuando surge... Eh, pueden surgir crisis o problemas para los clientes, ¿no? Estar, dar la cara. Yo creo que ahí es, es marketing valiente. Para mí es, es eh, yo creo que cuando una marca, ¿sabes? Es, es valiente y, y responde. Creo que va ganando poquito a poco eh, la confianza de los clientes, ¿no? Y después, obviamente, hay una parte de, de valor del producto y tal, que trabajamos mucho, ¿no? De experiencia de usuario, de cómo intentar eh, superar expectativas, ¿no? Cuando la persona, pues, hace la declaración, eh, que vea, ostras, pues, esto es tremendamente sencillo, ¿no? Y tengo aquí el, el asesoramiento y tal. Entonces todo el marketing, toda la estrategia de marketing de este año está en torno a ganar la confianza de la gente, ¿sabes? Eh, en torno a la seducción, a ganar la confianza y, y se, se nota, yo creo, ¿sabes? Eh, y, y eso, es, eso fue la, a nivel estratégico. Después, obviamente, pues, tocar todos los palos. Como tienes estos incrementos tan fuertes de inversión en momentos puntuales, eh, tienes que estar en todos los sitios, ¿no? Tener esa, eh, crear esa percepción de la gente, de esta gente está en todos los lados, ¿no? Y, y de crear ese boca oreja, de que la gente te pruebe. Por eso tenemos las simulaciones gratuitas, la gente prueba la aplicación, se crea esa conversación, ¿no? Al final, eh, hacemos muy fácil probar el producto, ¿sabes? Y... y que es, es realmente sin coste tú puedes abrir y probar la simulación. Entonces, todo eso también genera eh, eh, boca a oreja y, y genera también eh, notoriedad. entonces pues es, es cómo maximizar esos, esos puntos ¿no? y cómo ganar confianza y seducir al mismo tiempo. Me, me, me consta además que, que, claro, hacéis tele, pero tenéis, eh, estáis fomentando la, las reviews en de la app, estáis haciendo campaña en Google, en Instagram... ¿Cómo, ¿Cómo planteas? ¿Cómo visionas una campaña de estas? Eh, que es, ¿Cómo sabes qué tienes que hacer en cada canal para apoyar unos canales con otros? ¿Cómo te lo planteas? Porque me parece muy complicado, ¿eh? o sea, porque al final mm. no, no puedes no puede replicar lo mismo en todos los lados, pero tiene que estar conectado, buscas distintos objetivos. Sí. O sea, yo creo que lo primero es entender de dónde vienes, ¿no? Para mí. Es eh, qué es lo que se ha probado en el pasado, qué es lo que ha funcionado, cuáles son tus drivers de growth, qué canales, qué tipo de mensajes, ¿Qué, ¿no? Entonces, hacer mucho mucho trabajo de eso, ¿no? Entender también, bueno, y un trabajo muy de, como he dicho antes, de entender al cliente, ¿sabes? Y de ponerse en sus, en sus, en sus zapatos, ¿no? Y decir... Eh, Hacer una inmersión ahí, ¿no? ¿Qué tipo de problemas tiene, no? Mucha investigación, mucho tal. Ese es el punto cardinal, por así decirlo, ¿no? Es el momento, es el, el punto de inicio, ¿no? De, de todo, ¿no? Pero después, mucha experimentación con canales, con mensajes, con creatividades, con eh, cómo podemos sorprender, tal. O sea. Entonces, venir, eh, entender de dónde vienes, lo primero, ¿no? Y, y ya lo que te ha ido funcionando, pues darle la importancia que tiene, ¿no? Y después, ya a partir de ahí, ¿cómo podemos crecer? ¿Vale? ahí eh, ya entra eh, toda la parte de hipótesis ¿no? de, porque sinceramente yo he hecho crecer marcas pero eh, todas de una forma diferente o sea por mucho que tengas la experiencia de haber eh, estado en otras y hay momentos en los que me he quedado sin ideas y no he sabido qué hacer me refiero o sea que cada caso es, es diferente. Entonces, tienes que plantear ciertas hipótesis, ¿no? De, y aquí también me gusta conectarlo con cómo es el, eh, ya no es Product Market Fit, sino cómo es el Product Channel Fit. Me refiero a este, a nivel teórico, este, ¿este canal tiene sentido para tu tipo de producto? ¿Sí o no? ¿No? Entonces, eh, pues planteas la hipótesis, venga, vamos a, a validarla y probar. Yo siempre me dejo un porcentaje del presupuesto para, para experimentar, o sea, para probar cosas diferentes, porque creo que, eh, que es la única forma de validar hipótesis y, y después al año siguiente partirla al doble, ¿no? porque ya puedes, una vez validado, ya puedes invertir fuerte. ¿no? Eh, pero sí, ahí, ahí al final, en, en empresas que crecen tan rápido como TaxDown, pues eh, tienes que tus hipótesis tienen que estar lo más validado, porque si vas a multiplicar por tres el presupuesto de marketing, hay ciertas hipótesis que tienen que estar lo más cerca de, del éxito posible, ¿sabes? Entonces, eh, pues eso, pues tienes a lo mejor ciertas hipótesis que, que ciertos canales que crees que te van a funcionar bien, ¿vale? Y después te dejas un huequito para unos que sí que es más experimental, ¿no? Y, y tirarte sin miedo y ir viendo e ir corrigiendo, o sea, me refiero, al final... Esto del marketing al antiguo, usanza de este es mi presupuesto, no se mueve en tres meses, ¿sabes? Yo creo que eso no existe ya. O sea, es, eh, te lanzas, incluso a la televisión, pues de una semana para otra cambiar cosas, me refiero, o sea, ya, y, y que al final, o sea, se, ha, se ha impregnado un poco del resto de digital y tal, ¿no? O sea, tienes que, que, que ser ágil, súper ágil, ¿sabes? Eh, lanzas, lanzas, pum, y vas aprendiendo y vas pues eso, balanceando tal. Yo creo que al final, sabes, hay que es volver a, a no tener miedo, a, o bueno, a romper esa barrera del miedo, ¿no? Y, y probar. Y, y también te digo una cosa, el, el, el entorno que tienes alrededor tiene que ser consciente de que esto, no es, que el marketing no es ni una ciencia exacta, ni, eh, y que ahí para hacerlo bien tienes que cometer. Para, ¿Sabes? Para hacerlo bien una vez tienes que cometer 10 errores. Entonces, eso hay que ponerlo sobre la mesa siempre, ¿sabes? Sí, bueno, estamos entrando en terrenos, ¿sabes? Que vamos a aprender. Entonces, bueno, yo creo que así es mucho más fácil, ¿no? Y luego tener esa cultura de ir mejorando semana a semana. Es tanto esto de experimentar, ir mejorando, ir a aprenderte, lanzarse, como dice Dani, ¿no? Y, y, y ir surfeando un poco la ola, que tenías un vídeo el otro día en LinkedIn, que yo me lo he visto varias veces porque es, es, es muy bueno, co contando las cosas que os han ido pasando en campaña y cómo las habéis ido resolviendo sobre la marcha, ¿no? Es decir, pero claro, veis desde fuera, estáis en todos los lados y dices, joder lo están haciendo de lujo, que lo estáis haciendo muy bien, pero claro, cuando cuentas la intrahistoria de qué cosas te van pasando cada día y cómo las resuelves, cuéntanos un poquito. ¿qué, qué, qué, qué, ¿Con qué cosas habéis tenido que luchar? ¿Qué cosas han eh, empezado madre. a salir mal y os habéis tenido que meter ahí? Bueno, es, es que es, es las, los comienzos de campaña en TaxDown es lo más frenético que yo he vivido a nivel eh, profesional, ya te digo. Y, y estando metidos en marrones internacionales y eh, habiendo visto un montón de historias. Y esto es algo que a mí el año pasado me pilló eh, como virgen, ¿sabes? Yo fue una, una experiencia que es... La verdad, eh, aporta mucho a nivel profesional, ¿no? Porque es como hay un pico la primera semana. Es increíble. Claro, como no tienes el tiempo para ir validando cosas, ¿no? Entonces, tienes que preparar el setup para la campaña. Normalmente, en una empresa normal, tú empiezas, venga, vamos a empezar invirtiendo aquí un poquito, vamos viendo tal, cómo, cómo se comporta, ¿no? El coste de captación, tenemos eh, hueco para tal. Aquí pasas de casi de 0 a 100 en cuestión de, de días, ¿no? Entonces, eh... Entonces, es muy loco, ¿no? Y este año, pues, el año pasado tuvimos un montón de, de cosas que no funcionaban. El año pasado es que nos pusimos toda la empresa a atender chats porque esperábamos que íbamos a multiplicar por tres, y multiplicamos por ocho, ¿sabes? Entonces fue como, eh, ¿esto qué es? ¿no? O sea, entonces no teníamos eh, gente suficiente para cubrir, ¿vale? Eh, eso fue el año pasado. Este año... Eh, bueno, esas no nos pillan, por lo menos. Vamos a ya estar aquí a nivel de servicio, vamos a cubrirnos súper bien, ¿no? Y, y no nos pilló pero surgieron otros otros juegos, ¿no? Eh, tuvimos ahí un cap eh, de la inversión de, de Google, se nos cortaba a mitad de día, porque teníamos un límite de gasto diario eh, que, no, que no conocíamos, esto nos fastidió bastante, fue bastante crítico. Después una hicimos, montamos un sorteo en Instagram eh, que, que fue baneado por Instagram, que nos lo quitó, de repente desapareció, la gente se creía que les habíamos engañado, que habíamos lanzado algo para conseguir eh, seguidores y luego lo acabamos quitado, eh, que en estos casos o sea yo a ver eh, es verdad que, que estábamos ahí en la duda no de nos lo vamos a conseguir que lo recuperarlo o no sabes al final ya está lanzado no estamos teniendo muchas quejas no eh, qué hacemos sabes somos proactivos a la hora de decir esto ha pasado o no que yo siempre o sea al final quiero que la gente distinga están como una marca que puede cometer errores sabes pero que da la cara siempre o sea, en el sentido de que eh, si hay algo que le hemos liado, o bueno, en este caso no era una culpa nuestra, era culpa de Instagram, ¿no? que nos lo había quitado. O nosotros por no ser conscientes o no estar al día de, de, de pues eso, cuáles son las políticas, ¿no? De, de Instagram al detalle, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, la decisión fue: vamos a comunicarlo de forma proactiva y a compensar. O sea, al final, asumir errores y compensar a la gente. Yo creo que la gente después es mucho más tolerante entiende mucho mejor eh, cuando vas de cara y dices las cosas que pasan de verdad, ¿sabes? No oculta y dice, no, si vas, eh, si, si no dices nada, seguro que no, no pasa nada, ¿sabes? Eso es una mentalidad que a mí no me gusta como marca y yo quiero, o sea, que la gente eh, cuando hable de down diga, joder, es gente, ¿sabes? Que, que, que da la cara cuando hay un problema, ¿sabes? Entonces, pero igual que lo daríamos si hay un problema con la declaración, ¿sabes? Lo damos si hay un problema de marketing, sea, es, es algo que es un de no, los valores ¿no? fundamentales. Entonces, esto pasó también. Comunicábamos y tal. Y, y después tuvimos, ah, hemos tenido juegos continuos, si te soy sincero, pues, con, también con TikTok, que nos funciona muy bien. Eh, hemos tenido problemas con ciertos anuncios. Hemos tenido, eh, eh, bueno, yo qué sé, son mini crisis, ¿no? Que cada día pasa una y, y vas, vas surfeando, efectivamente, ¿sabes? Y, y al final también vas aprendiendo, ¿no? cosas eh, en base a, pues, a pasos en falso, te vas dando. ¿no? Oye, ¿hay algún canal que te esté sorprendiendo para bien? ¿Algún canal distinto que, que, y que puedas decir? Porque a lo mejor dices, tengo uno, pero no te voy a decir porque. A ver, es verdad que o sea, la mayor sorpresa viene por TikTok, yo te diría. ¿sabes? Yo creo que es, es un canal muy. O sea, te, ahí o sea, hay algunos otros que también están funcionando especialmente bien, ¿no? pero, pero TikTok sí que es un descubrimiento. Creo que en general la, la gente de marketing es, es un canal que se está abriendo y que está cogiendo, cogiendo inversiones interesantes. Mm hay que estar ahí, yo, yo estoy muy, muy flipa con TikTok también porque también estoy muy enganchado todo se ha dicho mm. que, que tiene su cosa eh, has hablado de tele eh, y yo creo que a veces asusta un poco la tele porque suena a inversiones extremadamente grandes evidentemente hay una inversión mínima pero a partir de qué nivel de inversión tiene sentido o en qué casos puede tener sentido abrirse a tele y puede ser a lo mejor más rentable o, o, o darte un poquito más de margen que otros canales sí, bueno, yo efectivamente hay una inversión mínima para por lo menos si vas a televisión nacional o sea yo por menos de 100.000 mil euros al mes no me metería en televisión nacional me parece un canal complejo y tal siempre meterte eh, implementando tecnología que te ayude a medir medir la respuesta y poder eh, analizar cómo te está funcionando o sea eh, eso hacerle además hay tecnologías que es verdad que son muy poco poco científicas eh, hay que decirlo pero pero bueno en temas de atribución que es científico yo esto es una, una esto daría para un podcast solo para solo para eso pero bueno eh, pero aunque sea poco científico implementarlo y por lo menos tener una directriz de, de, de respuesta de coste por respuesta de seguimiento para que puedas analizar eh, Menos de 100.000 yo no haría, no haría nacional, la verdad. Hay canales más interesantes eh, que, sabes, puedes probar. ¿vale? Incluso, bueno, televisión local es interesante también o algún tipo de televisión. ¿no? O sea, al final también hay que ver el caso concreto de la marca, yo creo. Hay que verlo, pero, pero sí, ir a tele es una decisión que hay que pensar. Yo creo que hay que contrastar, preguntar, ¿sabes? Coger varios puntos de referencia, gente que lo ha dicho antes. O sea, si alguien está en esa tesitura y está dudando, pues, que me escriba, ¿verdad? Porque a lo mejor le puedo echar una mano. Eh, o le puedo decir a quién le puede preguntar, ¿no? Para, para que le ayude. Pero sí que es una decisión que hay que tener cuidado con ella porque a veces entras en televisión eh, sin saber, eh, haces un test eh, que... Sabes, no es demasiado válido y, toma, y tomas conclusiones, sacas conclusiones que son erróneas para el futuro de tu empresa, ¿no? Entonces, sí que es verdad, es algo que yo cuidaría. Perfecto, bueno, como poco ya nos das un, un umbral mental, más o menos, ¿no? Pero ya sabes sí. eh, qué umbral es y, y ayuda mucho. Dani, para ir acabando, eh, claro, me gustaría entrar en una parte un pelín más personal que es... ¿Cómo has tenido que crecer tú a nivel personal profesional para ir asumiendo cada vez más retos, Porque claro, cada vez gestionas inversiones más grandes, entiendo que hay más presión y que eso también a lo mejor a ti te ha tenido que hacer cambiar, evolucionar como persona para poder estar ahí. ¿Cómo has cambiado en, en estos años? Eh, es difícil, decir, la verdad debería preguntarle a la, a la gente alrededor, a ver, yo al final... Me he metido en muchos, en muchos charcos, ¿no? en, en diferentes retos y tal. Algunos, eh, pues, algunos momentos han sido dulces y otros han sido difíciles y seguro que la, la personalidad también la ha sufrido ¿no? y, y a nivel mental también te afecta. ¿no? Yo creo que una de las cosas que, de las que siempre me he arrepentido, por lo menos en los primeros años, es de no tener un poco de tiempo de, de reflexión, ¿no? porque eh, Justit at Home vino todo súper súper seguido y, y era, pues eso, los comienzos de jazz eh, pues que era el crecimiento a la bestia, personal, tal, retos continuos, tal, spot igual, momento de crecimiento muy bestia, tal, muchos retos y después paré, estuve un año, estuve un año, eh, pues eso, haciendo cosas diferentes, deporte, pues, social, temas sociales, ¿no? Y al final eh, me di cuenta de que tuve muy poco tiempo da, da, para parar y reflexionar, ¿no? Durante todo ese periodo de ocho años que, que, fue, que fueron ambas, ambas juntas, ¿no? eh, Creo que es bueno, ¿sabes? Eh, que es bueno también tener esos espacios para poder pensar. Eh, eh, creo que viene muy bien a nivel creativo, a nivel energético, ¿no? Y, y, y a mí personalmente, bueno, el deporte también me ayuda mucho, también tengo por ahí soy profe de yoga aunque no, no hago yoga de forma recurrente pero hay ciertos puntos más ¿no? más personales que ayudan o sea, espirituales deporte no que pueden ayudar a, a también a lo profesional eh, y, y bueno, me he metido en muchos, en muchos berenjenales, no me arrepiento de nada. Yo creo que al final es, es también no tener miedo a los retos, ¿sabes? Ir viendo, ir sabes creciendo, intentando ser ambicioso continuamente, ¿no? Ir y diciendo que sí a los retos. Y bueno, cuando si en algún momento petas, pues petas y, y vuelves, reseteas y vuelves a empezar, ¿no? Y, y haces reflexión y vuelves a empezar. Pero yo creo que he evolucionado mucho yo creo que he sido he tenido épocas más ariscas que la gente de mi alrededor pues las ha sufrido un poquito más y después he tenido épocas pues de mucho subidón ¿no? y, y, y nada y también es todo aprendizaje yo creo que yo quiero pensar que soy o sea que la esencia está se mantiene lo que pasa es que es verdad que, que, bueno, vas descubriendo puertas nuevas, ¿no? Y vas explorando. Al principio te crees que tú puedes hacerlo todo, ¿no? Luego ya te das cuenta de que, de que no, que es un trabajo en equipo, que tienes que pensar más en las personas, ¿no? Cuando eres muy joven, pues eso lo tienes, lo tienes más, pues, ¿no? Lo dejas más de lado un poco. Eh, luego ya te das cuenta y, y, y nada, y, y ir mejorando dando pasitos. Ahí, día a día, poco a poco, como las campañas, cada día un poquito mejor. Eh, Dani, ya para acabar, eh, ¿por dónde te puede seguir la gente? ¿A dónde quieres? Oye, si nos, alguien nos está escuchando, quiere contactar contigo o incluso a dónde lo quieres que vaya, ¿no? Me imagino probar TaxDown, ¿qué, ¿qué hay que hacer? Sí, bueno, a nivel personal... Suelo estar más activo en LinkedIn. Si alguien eh, me busca ahí, pues tendrá respuesta, seguro. Eh, después yo más que, o sea, el, el contenido creo que es mucho mejor el que generamos en Taxdown que el que genero yo a nivel profesional, sinceramente. Creo que, que seguir a Taxdown en las redes sociales, pues os vais a llevar una, una grata sorpresa, yo creo. Muy buen trabajo hecho ahí. Y, y nada, bueno, es verdad que... Intento de vez en cuando darle una oportunidad a Twitter, lo que pasa es que uf, me cuesta, es que me gusta la desconexión también. Entonces, uf, yo qué sé, ¿vale? yo casi prefiero ¿no? que si quieres compartir tiempo conmigo pues nos vayamos con la bicicleta por ahí o, o hagamos algún plan alternativo eh, que, estar, que estar chateando, la verdad. Mucho mejor. Twitter, Twitter además genera, genera cosas negativas también. Mola mucho, pero tiene su lado negativo. Eh, pues nada, este año desde luego haremos la declaración con TaxDown. O sea que, que nada, Dani, muchas gracias por compartir tanto. Nos has dado una visión brutal pues, de lo que es el CMO, del marketing a de día de hoy, que ha cambiado mucho, pero muchísimo en los últimos años y yo creo que saqué muchos insights. Así que muchísimas gracias. A vosotros. Ha sido un placer compartir el podcast con vosotros. Un abrazo fuerte. Y a todos los que nos estáis escuchando, pues hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.